Bienvenidos a nuestro canal. El objetivo de este canal es informar y motivar sobre los problemas medioambientales, sociales y culturales para mejorar nuestro planeta. Para ello, nos centraremos en los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por las Naciones Unidas. Así que ven, quédate en el canal y ayúdanos a cambiar el entorno.